Así es como se prepara un set de fotografía a gran escala. Penumbra, así se titulan dos nuevas fotografías que presentó Ian Strange en la Bienal de Fotografía Focus 2022, en la ciudad de Cincinnati, en Estados Unidos. El fotógrafo australiano de quien ya hemos publicado en este blog, agregó más material a su serie titulada Instalaciones de Luz. La primera obra, Leia Avenue, proyecta una sola sombra monumental a través de la calle. Penumbra hace referencia a una sombra parcial e imperfecta, fuera de su punto más oscuro, un lugar entre la iluminación total y la oscuridad. La segunda obra es Balnut Street, transforma la residencia en una brillante silueta blanca de luz, ya que se forró el edificio de material reflectante, como el de las señales de tránsito. Para más información, visita Plus.